Hola, buenas tardes, buenas tardes a todas y todos y bienvenidas a este webinar en directo impulsado por el INTEF y el programa Educación Conectada de FAD Juventud. Bueno, me presento en primer lugar, soy Elisa Puello, la persona que dinamizará el evento y bueno, soy técnica de actuación con familias en la Fundación FAD, FAD Juventud. En FAD Juventud nos dedicamos a mejorar el bienestar y la calidad de la juventud y entre los diferentes programas que disponemos tenemos el programa en familia cuyo espacio web estáis viendo ahora mismo en pantalla y bueno para más información os, os animo a que nos sigáis en, en nuestra cuenta de twitter e, e instagram bueno como sabéis este webinar forma parte del primer nanocurso del ciclo de competencias digitales llamado familias digitales qué hacer si falla tu ordenador el título del evento que nos ocupa en estos momentos es Somos competentes digitales, un momento para la reflexión. Y será a cargo del de, de experto Jesús Morente, que, que ahora mismo no, tengo aquí al lado y, y os presentaré en breve. Bueno, los objetivos principales de esta formación, ¿cuáles son? Conocer el modelo de competencias digitales Digicom 2.0, desarrollado por la Comisión Europea, y promover un análisis reflexivo sobre las autocompetencias digitales como padres y profesionales. Recordaros que disponéis de un chat en directo para plantear vuestras dudas en el momento que, que os surjan. Y, y Jesús las intentará resolver en los últimos 10, 15 minutitos aproximadamente al final de, de la ponencia. También os recuerdo que podéis compartir vuestros comentarios y reflexiones en nuestro, en, en nuestro canal de Twitter del de INTEF utilizando la, la etiqueta hashtag familiasdigitales.ec y también en nuestro grupo de Facebook, Educando en Familia. Y ya sin más preámbulos, eh, os presento a, nuestra, a nuestro ponente de hoy, eh, Jesús Morente. Así que nada, por mi parte, nada más. Muchas gracias, Jesús, y cuando quieras. Pues muchas gracias, Elisa. Eh, agradecer pues no solo a Elisa la presentación, esta introducción. También a la FAD, a FAD Juventud, que me haya invitado una vez más a colaborar con, con el NOC. Y también a Intef, estamos en su casa. Pues muchísimas gracias por compartir este espacio pues con, pues, con todos vosotros, todos los que estáis ahí al otro lado. Me presento un poco, ¿eh? más que nada porque quizás esto bueno, lo que, lo que aparece ahí de abajo, ¿no? Eh, pues chocar, ¿no? Pues sí, resulta que los enfermeros también trabajamos este tipo de temas, ¿no? Hay enfermeros frikis en todos lados y, bueno, pues aquí uno de ellos, ¿no? Eh, eh, los enfermeros nos encargamos de muchos ámbitos de la salud y, al fin y al cabo, todo este tema de, de las TICs, las TICs, las redes sociales, las nuevas tecnologías, pues, eh, bien usadas digamos que pues, pueden ser beneficiosas para todos, mal usadas, generan problemas de salud de diversa índole. ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, pues me dedico en parte a ello. ¿no? Eh, soy profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, allí enseño en cuarto de grado de enfermería y este es uno de los temas pues, que, que inquieta, que inquieta a nivel de salud. Y bueno, pues cuando me propusieron que podíamos, que podíamos trabajar con, con todos vosotros, tanto los que estáis haciendo el nodo de familias digitales, como aquellos que os habéis conectado, que, que habéis accedido en abierto. Eh, yo me puse a pensar, y bueno, pues decidí abordarlo con el primer paso que suelo dar cuando trabajo con padres y madres de las AMPAS, de los colegios y de los institutos, en talleres de, pues justo de esto, de, de, de competencias digitales. ¿no? ¿Qué, es, ¿Qué es lo primero que hacemos? Aquí lo curioso es que muchas veces. Yo soy padre, aparte de los méritos como docente, investigador, lo que proceda, pues soy padre de tres, ¿no? que ya es un mérito en sí mismo ¿no? en, esta, en estas épocas. Bueno, pues eh, cu cuando nos ponemos como padres, ¿no? cuando nos inscribimos a talleres de tipo, nos interesa, estamos inquietos, estamos incluso preocupados por estas situaciones, eh, corremos el riesgo de hacer eh, juicios rápidos o sobre la realidad que viven nuestros chavales, nuestros hijos, incluso sobre sobre preocuparnos y sobre protegerles también en esta línea. ¿no? Eh, o quizás no, o quizás estamos dejando funciones eh, y no les estamos protegiendo suficiente. El caso es que muchas veces o pecamos por exceso o pecamos por defecto. Y yo creo que siempre hay un paso previo, ¿no? un paso previo que me gusta a mí hacer en los talleres presenciales, que es parar un momentito y cambiar el foco. ¿no? Venimos preocupados por las competencias digitales o directamente por el uso o el abuso, ¿Qué hacen nuestros chavales, nuestros hijos, de, de toda esta realidad, de toda esta realidad virtual? ¿no? Venimos preocupados por ellos, pero no nos hemos mirado primero eh, nuestro propio ombligo. ¿no? Entonces yo creo que siempre merece la pena parar un momento y reflexionar. no? Reflexionar sobre, sobre nuestro propio uso, sobre nuestras propias conductas, sobre nuestras propias ideas. Y si veníamos a hablar sobre competencias digitales, eh, quizás debamos primero pensar sobre competencias digitales eh, respecto a nosotros mismos. ¿no? En ese sentido, pues lo que me pasa muchas veces, ¿no? cuando doy talleres presenciales o bueno, cuando charlo de estos temas en, en ámbitos, entornos virtuales, es eh, bueno, pues que hay padres y madres que directamente se declaran eh, agnósticos o, o directamente se declaran no usuarios. De, de las tecnologías, ¿no? De las tecnologías en eh, eh, término, término amplio de la tecnología. No, no, Jesús, yo, mira, yo es que veo a mi hijo, estoy medio preocupado porque yo nunca, nunca, no, yo no utilizo todo lo que utiliza mi hijo, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues, pa, paremos un momento, ¿no? Vamos, poquito a poco, vamos a, a reflexionar sobre el tema, ¿no? Para, bueno, para ayudarnos a reflexionar a todos, se prepara una pequeña presentación y me gustaría compartirosla, ¿sí? Entonces, voy a Voy a compartir pantalla, ¿sí?, con vosotros, la presentación. Y vamos a ir avanzando, ya digo, poco a poco, ¿sí?, sin estrés. Bueno, yo creo que se verá, ¿no? Yo creo que estoy compartiendo una la pantalla. Eh, ya digo, he planteado el título con interrogaciones, ¿sí? ¿Somos competentes digitales? Antes de pensar en proteger a nuestros hijos, eh, ¿cómo estoy yo? ¿Sí? ¿Cómo estoy yo respecto a esta realidad? Y en esta realidad pasa lo que os comentaba, ¿no? Eh, venga, señores, vamos a hablar sobre competencias digitales, vamos a hablar sobre entornos virtuales, vamos a hablar sobre redes sociales vamos a hablar sobre nuevas tecnologías vamos a hablar, y la gente, o sea, vamos a hablar sobre redes, la gente, no, Jesús, y yo es que esto, esto no sé nada, y tampoco quiero saber yo me apaño muy bien en mi día a día yo, mira, yo estoy desconectado, yo quiero, lo que quiero Jesús es proteger a mi hijo sí, que no le pase nada, que, que haga buen uso bueno, eh, yo creo que esto ya está alejado de la realidad ¿por qué? porque no me creo ...que no estemos inmersos todos en esta realidad. Y bueno, vamos a hacer un repaso, ¿no? Porque más o menos si nos, si nos ponemos todos a mirar, ¿eh? a mirarnos, vamos a mirarnos de, de casa para adentro... ¿eh? ...de lo que es nuestra propia casa, quien más, que menos tiene un ordenador? Fijaros, he puesto hay un ordenador de sobremesa cuando cada vez se ven menos. ¿eh? Cada vez vemos menos ordenadores de sobremesa, cada vez son... son es, es hardware más... ¿eh? fluye por la casa, se mueve. Yo recuerdo cuando empezamos a hacer talleres de prevención en este ámbito... Uno de los consejos que poníamos es que eh, los dispositivos tecnológicos, en este caso el ordenador de sobremesa, nunca estuviera en la habitación del menor, que siempre estuviera en un lugar de paso de la casa o en el salón. Claro, esto ha quedado obsoleto. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los dispositivos tecnológicos que manejamos actualmente son portátiles. ¿Sí? Bueno, pues esto es una característica que va evolucionando, ¿no? Pero bueno, que más que menos tiene un ordenador, ya sea un ordenador de esa índole, ya sea un ordenador de esta otra, ¿no? Podemos tener ordenadores portátiles. Y en muchas casas, cuando yo me pongo a trabajar con padres, echamos la cuenta, con padres y madres, echamos la cuenta de ordenadores portátiles que tenemos por casa y ya no es ni siquiera uno, ¿no? Ya hay más. Y están, están por casa. Pero si seguimos mirando y analizando lo que hay dentro de nuestras propias casas, ¿eh? ¿qué nos encontramos? Las tablets. Las tablets que han tenido su nicho en mercado, bueno, la verdad es que han sido superados por muchos, por muchos teléfonos, ¿no? muchos smartphones, pero oye, eh, de tal forma que ya en una casa puede convivir un ordenador de fijo de sobremesa cada vez menos con uno, dos, tres portátiles, depende del hogar, con una, dos, tres tablets, depende también el hogar y, por supuesto, todo esto coexiste, por casa también pendulan los teléfonos móviles, los smartphones, que hoy por hoy son todo lo que hemos visto antes. Son mini tablets, mini ordenadores portátiles, incluso tienen más capacidad que muchos ordenadores de sobremesa de antaño. ¿no? Y, ojo, en las casas, Tampoco hay ni uno ni dos. ¿no? Eh, hace relativamente poco salieron estudios de cuántos teléfonos móviles, eh, cuántos smartphones había eh, en España y tocábamos a dos y pico por cabeza. Creo recordar, dos y pico. Lo cual quiere decir que, bueno, pues que en una casa pues tenemos muchos, sí. Eh, claro, a esto le cogemos y le sumamos que actualmente mucha gente ya no solo lleva el teléfono, el dispositivo tecnológico en el bolsillo o en la oreja. Es que mucha gente va con el smartphone, el, el smartwatch, ¿no? Los dos dispositivos, eh, estos relojes inteligentes, que le llamamos, de inteligente tiene poco, pero, bueno, hacen muchísimas cosas que van a la muñeca de, de los usuarios. Y, oye, ya no solo sirven para mirar redes sociales, comunicar dar mensajes emergentes, sino que, encima, empiezan a monitorizarnos, ¿no? Dan bastantes más datos. Frecuencia cardíaca, saturación de sangre, te aconsejan que hagas ejercicio, que te levantes. O sea, ya a los dispositivos ya no hay que cogerles y meterles en el bolsillo. Directamente cogen y te dicen que te levantes tú. ¿Sí? Más cosas que aparecen por ahí. Pues, por ejemplo, eh, esto, de esto nos habló mucho. Salieron eh, en su día las, eh, ¿cómo se llaman? Las Google Glass, ¿sí? Pero no tuvieron mucho, no, no, no se extendieron en el mercado. Estas gafas que te ponías y podías ver vale, eh, información según fueras mirando, ¿no? Esas gafitas, ¿no? Ya digo que no, no tuvieron mucho mercado. Digamos que fue un gran boom. Durante cierto tiempo se estuvió hablando mucho de esto en redes sociales. Pero, bueno, yo la verdad es que no he visto mucha gente con las Smart Glass, eh, perdón, las Google Glass ahí puestas mientras andan por la calle. ¿no? Esto ha quedado aún algo anecdótico. Lo curioso de esto es que ya no solo si no miramos a nosotros, si seguimos mirando alrededor en la casa, a lo mejor tenemos una mascota y la mascota también va con un collar, ¿verdad? con un collar inteligente. Y esto dices, y, ¿y esto para qué? Esto existe, esto no me lo he inventado yo. ¿sí? O sea, nuestra mascota puede salir a la calle con un dispositivo que no solo tiene una lucecita para que no se pierda, que tú lo ves por la noche, sino que además le geolocaliza y te dice la actividad que ha tenido el perro, cuándo ha tenido más, cuando ha tenido menos, los kilómetros recorridos. Y por supuesto, si pierdes el perro, te ayuda a seguirle en tu teléfono móvil. Es decir, que ya todos estos dispositivos, todo este, este hardware, ¿sí? que por supuesto nosotros no. No, no, yo Jesús, yo no soy tan tecnológico muy, como mi hijo. No, quizás tú no, pero tu mascota lo sea. ¿Eh? Tu mascota ya tiene un collar con geolocalización, un collar inteligente para mascotas. Claro, la cosa sigue. Resulta que actualmente ya no es que tú te pongas a trabajar con un dispositivo de hardware, ¿no? Es que sencillamente has delegado el pasar la aspiradora a otro dispositivo inteligente, como son las aspiradoras actuales, ¿no? que cada, bueno, cuando ellas creen que hace falta o de forma programada, se activan, te aspiran la casa y vuelven a cargarse solas. Y dices, pero esto en realidad no es muy inteligente, ¿no, Jesús? Bueno, inteligente sí o no, lo real es que esto incluso plantea sus problemas a nivel de legalidad. ¿Por qué? Porque trazan un mapa, un mapa del domicilio, ¿no? Mapean el domicilio, en principio con el fin de tenerlo bien limpio, pero si están conectados a la wifi de la casa, esos mapas en algunas pues, ocasiones no sabíamos muy bien dónde terminaban. De tal forma que, digamos, es, fue el primer paso de... Bueno, el primero, los teléfonos ya lo hacían, pero fue el primer caso de mapeo de casas de forma inconsciente por el parte de, de un dispositivo que había comprado el propio usuario. Entonces, ojo, ya estamos delegando no solo el cuidado de mi perro, la geolocalización de mi perro, sino que también estamos delegando lo que es el aspirado de la casa. Y podemos seguir, porque esto no acaba aquí. ¿sí? Bueno, esto quizá tenga menos mercado, pero ya existe. Actualmente existen frigoríficos inteligentes... Que pueden escanear lo que tú les metes y escanean lo que tú le sacas. De tal forma que en llegado cierto momento te lanzan un aviso y dicen, Jesús, te falta mayonesa. Te la pido y hacen ellos un encargo de mayonesa a Amazon o a quien proceda. De tal forma que a lo mejor antes o después podemos terminar delegando los pedidos que haya dentro de los productos que haya dentro del frigorífico. Esto no es ciencia ficción, esto ya existe. Habrá casas con una domótica un poquito más avanzada que te la hacen. Es decir, tu perro geolocalizado, tú geolocalizado con el, con el smartwatch, tu casa mapeada por el rumba dando vueltas y aspirando, y tu nevera diciéndote lo que te falta y lo que no te falta y lo que normalmente consumes. Y no solo eso, haciendo el pedido si procede. Y la cosa no acaba ahí, ¿verdad? Porque hasta ahora, bueno, el rumba parece un poco tonto, el rumba la aspiradora está inteligente, parece un poco tonta, el frigorífico pues también parece un poco tonto. Ah, pero ahí tenemos a todos los dispositivos que nos están viniendo últimamente en el hogar el modelo, el que vosotros queráis, ¿eh? Alexa, o el que vosotros queráis, estos dispositivos de, en principio, apoyo en el hogar, en los que tú puedes, desde pedirles información, Alexa, dime cuándo nació Gengis Khan, y te lo dicen, hasta ponerte música, Alexa, ponme tal música, da, da, da, sí. hasta encargar o comprar cosas o encenderte, apagarte las luces o subirte o bajarte las persianas. Tenemos entonces un asistente virtual que está 24 horas sobre 24 escuchando en tu hogar a que tú le digas una orden. ¿no? Claro, y hasta que dices, Dios mío, ¿sí? no, no, Jesús, yo, yo de tecnología sé poco, yo de tecnología sé poco, mi hijo, aquí, focalicemos la atención en mi hijo. Vamos a ver, pero si tienes, hasta ahora parece que tienes tu casa llena de dispositivos. Y eso que solo hemos hablado del hardware, porque ahora por ejemplo hablamos de las redes. ¿sí? Eh, ya entendemos que el wifi debe ser no sé como el agua no para todos el wifi es una red con una complejidad todos lo sabemos cuando de repente se nos estropea el rutin y te toca repararlo al final lo reparas llamas al técnico para que lo cambie pero esto tiene una complejidad y esto lo tenemos absolutamente asumido en una casa a lo mejor puede faltar el agua pero que no falte el wifi por dios que nos mata a todos no y si no es el wifi serían todas estas redes a las que estamos acostumbrados 4g 5g siempre ¿sí? Cada vez más y cada vez más rápido. ¿eh? Ahora podemos estar eh, en medio del campo viendo una película. ¿no? Entonces, bueno, también están estas redes que nos envuelven de los que somos usuarios y muchas veces usuarios inconscientes. ¿Bien? ¿Sí? Vivimos rodeados ya no solo de hardware, de tecnología, sino también de redes que, que, ¿verdad? que están en el aire. Llegado a este punto diríamos, bueno, Dios mío, pues, pues parece que a lo mejor estoy más metido en la tecnología de lo que me gustaría o de lo que en un principio parecía. Sí, sí, pero es que esto puede ir más allá porque, por Dios, esto ya parece algo ¿sí? de, de Boomer, como dicen los chavales ahora, ¿no? Boomer. Pues que estamos ya, digamos, obsoletos, somos viejos, ¿no? Bueno, eh, el correo electrónico. Bueno, quien esté en el trabajo sabe que el correo electrónico se sigue trabajando mucho, ¿no? Se sigue utilizando una barbaridad como método básico de comunicación, sobre todo porque deja rastro. Bueno, los chavales a lo mejor lo utilizan un poco menos, aunque en el instituto se, sigan, se sigue utilizando el correo electrónico, ¿no? Es un básico. Bueno, ahí está, el correo electrónico es un servicio tecnológico online y todos lo utilizamos, ¿sí? Pero ya no es solo eso. ¿sí? Google. Si de repente tengo una duda, ¿a quién le pregunto? Pues antes llamabas, cogías tu teléfono y llamabas a Josete, que era el que siempre ganaba el trivial y sabía un montón de respuestas. Ahora mismo ya no llamas a Josete, aunque sigue sabiendo un montón de respuestas. Tú coges y tecleas a Google, que es bastante más rápido, bastante más viable que Josete, aunque Josete sabía mucho. ¿vale? Y te va a dar un montón de respuestas. ¿sí? Esto pasa mucho ahora mismo en las cenas. ¿no? Antes en las cenas si te surgía una duda, decía, pues ya, ya lo miraré en la enciclopedia. ¿Sí? No, actualmente ya lo googleas y tienes toda la información del mundo. Y además que, pues, pues esto por Dios, esto es anacrónico, lo pongo aquí porque a lo mejor todos estamos en unas edades en las que conocimos cuando surgió Facebook, ¿verdad? Háblale tú ahora a un chaval de 14 años de Facebook. Si le hablas de 14 años a Facebook, pues él te considera un boomer y todos están contentos. Pero oye, que algunos seguimos utilizándolo. Yo entre todas las redes que tengo sigo utilizando Facebook, ¿vale? Y esto es un medio tecnológico. Más cosas que están por ahí. Twitter, a mí me está encantando. Twitter, yo Twitter soy, vamos, un aférrimo defensor. Me encanta. Sobre todo me encanta por lo cortos que tienen los mensajes. Y eso que ahora estaban hablando de aumentar la, la longitud. Pero me, me encanta por lo sintético, por lo rápido. Bueno, pues, pues quien tenga Twitter que sepa que está haciendo igual que un Facebook, uso de una red social. Una red social tecnológica. Que es lo que pasa, que lo tenemos tan asumido que parece que lo hemos incorporado a la vida y que no, no, yo de tecnológico nada. Pero voy a colgar las fotos en Facebook para que los vea mi amigo de Bilbao. ¿Sí? Más cosas están por ahí. Todos hemos asumido que WhatsApp, no sé, debía estar ahí cuando nacimos. Mentira. Tampoco tiene una trayectoria tan larga. Lo que pasa es que aquí corre, el, la tecnología corre mucho. ¿Sí? WhatsApp, bueno, es una especie de red social. Es una red social. La red social por excelencia lo hemos hada, nos lo hemos quedado como la medida básica de mensajería. ¿Sí? Pero esto es tecnología. No nos engañemos. Y además una tecnología con sus normas, ¿sí? con sus servicios, con sus riesgos también. Más cosas que utilizamos y a lo mejor no somos conscientes. Pues Google Maps. Os adelanto que si sois de Google, yo sigo siendo de Google Maps, me gusta como navegador. Ya también sois un poco boomer, ¿no? Porque quizá a este Waze, ahí salió un poquito más tarde, ahí aferrimos defensores de Waze. Bueno, pues ahí está, me da igual. Siguen siendo sistemas de navegación geolocalizada, tremendamente tecnológicos. Ahí hay una tecnología detrás tremenda. ¿Quién nos iba a decir hace 25 años que nos estaría diciendo un aparatito por dónde ir y por dónde no ir? Ya nadie pregunta por la ventanilla, ¿no? ¿Para qué? Si tengo a Google Maps y tengo a Waze. Y ya no solo, para, no solo esto. Si de repente necesito hacer una compra, ya no vas a coger y bajar al centro comercial de al lado de la esquina o a un comercio de proximidad, ¿no? ¿Para qué? Estaba eBay, y os he puesto eBay, y ahora muchos chavales ya no saben ni lo que es. Sí, Bueno, pues cada aplicación o cada servicio tiene sus franjas etarias, ¿no? Sus edades. Si, si tú preguntas a un chaval, pues lo más seguro es que te saque algo más así, o ni siquiera así. Que sea Aliexpress, que sea Amazon, ¿vale? Entonces, Bueno, pues ahí está Amazon, ¿no? Por Dios, durante la pandemia yo creo que sobrevivimos gracias a este tipo de, de, este tipo de plataformas y no, no sé qué habríamos hecho. ¿sí? Los únicos pobres que andaban corriendo eran las enfermeras y los enfermeros a los hospitales y los mensajeros llevando este tipo de... o dando servicio a este tipo de plataformas y a nosotros mismos. ¿no? Pero oye, ya no solo... Ya mira, ven, la compra, no me hace falta ni salir de casa. No, no. ¿Qué pasa cuando de repente te aburres en casa? Pues si me aburro en casa, pues Netflix... Vale, voy a ver una película, ¿vale? ¿por qué ha decaído todo el tema de la piratería online? Que, por cierto, a lo mejor vuelve a subir, tal cual se ha puesto Netflix. No sé, si la, no sé si habéis oído, que a lo mejor cambian las condiciones. Y se ha empezado a hablar otra vez de piratería. Esto es curioso. no Bueno, pues, ¿quiero ver una peli? Por Dios, la tengo en el momento. Y cojo, y si hay que pagar algo, pues lo pago. ¿vale? Oye, ¿que le sale un competidor a Amazon Prime? Pues le sale. ¿Y ahora qué? Dos plataformas en lugar de una. Yo pago ambas. ¿sí? Lo curioso de esto es que antes pagábamos por software por programas, nos los descargábamos y eran nuestros. Ahora pagamos por servicios. ¿sí? Todo esto, todo esto que hemos os he ido comentando, ya no son programas de descarga, son servicios. Nosotros contratamos servicios, ¿sí? Servicios a nivel de, te a nivel de tecnología. Ojo, que no quiero ver versión de pago y tal. Bueno, pues a lo mejor me meto en YouTube a ver qué es lo que pasa. No, no, Jesús, que a mí es que ahora mismo no me apetece ver una película ni ver vídeos. Pues, ala, ahí tenemos eh, Instagram, Pinterest, ¿eh? Los amantes de la fotografía o sencillamente los amantes de hacer el tonto delante del ordenador, que tampoco pasa nada. De ordenador, no, perdón, fíjate, eso, me, eso demuestra que soy de otra época, ¿no? Delante del teléfono móvil, ¿no? No, no. Eh, Instagram, Pinterest, lo que proceda. Voy a ver imágenes, voy a ver a gente haciendo micro microvídeos ¿no? en estas plataformas porque, bueno, YouTube quedó para unos vídeos un poquito más largos. ¿no? Ay, Dios mío, ¿y esta música? Pues de repente puedo utilizar sazam, aunque los chavales ahora tampoco han escuchado hablar de Shazam. ¿vale? Esto ya también está un poquito obsoleto. Eh, que quiero leer un libro. Es que yo prefiero leer, Jesús, que me gusta mucho más leer. Yo soy de libro, de oler el libro. Mentiroso. Tú al final lo que vas a hacer es comprar el libro y descargártelo en el mismo momento porque en esta sociedad de la rapidez lo quieres tener ahora y entonces te bajas el libro y a lo mejor eh, lo terminas viendo en plataformas de descarga para leer o en plataformas de directamente no lo lees, sino que lo escuchas. Yo prefiero, Jesús, no quiero ni leer, quiero que me lo lean, ¿vale? Y entonces cualquier tipo de plataforma tipo inbox para, oye, para escuchar, para escuchar eh, ya sean programas, ya sean eh, audiolibros, ya sea lo que sea. Oye, Jesús, que no, no, que no quiero ni ver vídeos, que no quiero comprar nada, que ahora mismo no quiero ver fotos ni tampoco... No, ¿qué quiero? Por Dios, que me ha entrado hambre. Y si te ha entrado hambre, ¿qué haces? Te buscas un restaurante, pero no te lo buscas dando vueltas por la manzana. Tú te metes en el tenedor. Y si no te metes en el tenedor, te metes en globo, porque te apetece a lo mejor que te lo traigan a casa. ¿Sí? Bueno, esto ya cuando quieres comer, ya a lo mejor ni te cocinas. ¿Sí? Jesús, que además que con la comida... Prefiero un poquito de, de música de ambiente, que me apetece relajarme. O al revés, me apetece animarme mientras me tomo mi hamburguesa. ¿Qué haces? Por supuesto, tú te metes en YouTube Music o te metes en Spotify y pones la música que tú quieras. Jesús, Jesús, que no, que ahora mismo ya hemos comido y ya hemos escuchado música y lo que me apetecería ahora mismo es ver si me puedo comprar de segunda mano una camiseta muy maja. Y entonces, ¿qué haces? Te vas a pop para que irte al rastro. En Madrid, o a que donde proceda, a donde estéis, a ¿eh? mercados de segunda mano. No, yo me meto en Guadalajara o me meto en Vinted y compro eh, ropa de segunda mano. ¿Qué es de primera mano? Pues te vas a Amazon. que es de segunda mano? Pues te vas a este tipo de plataformas. ¿no? Y ya, en un alarde de actividad, si te apetece salir irte por ahí, lo que haces en las grandes ciudades es pedirte un cabify o un A ver, ¿no? Ya para qué andar buscando un taxi, que también hay plataformas para pedir taxis, por supuesto. ¿vale? Bueno, pues cojo y pido eh, un taxi para que me lleve. Oye, que lo que me apetece es comunicarme haciendo un poquito el tonto y como tengo un poquito de pudor, quiero que el vídeo sea corto y se borre. Snapchat, que por cierto también está ya casi en desuso. pues Ya no se lo sabéis, pero Snapchat fue bastante desbantacado por TikTok. Que aquí sí que los chavales le están ahí metiendo caña al TikTok. Entre TikTok y Instagram, venga, viva el contenido audiovisual. ¿sí? Y ya, en alarde de relación, si coges y dices, bueno Jesús, ya he comido, me he comprado, estoy guapo, he leído, escucho música, ya he hecho de todo. ¿Qué me falta? Por Dios, te falta encontrar pareja. ¿Qué vas a hacer? ¿Relacionarte e ir a buscarla por la calle? No, hombre, pues no. Para eso está Tinder. Y entonces tú coges en Tinder, metes tu perfil. Y si no te gusta Tinder porque te parece un poquito casposo y tú eres una persona muy juvenil, pues a lo mejor te metes en Mític. Claro, llegados a este punto, y después de todo este recorrido, quien me diga a mí, cualquiera de los que estáis ahí, conectados a una sesión en streaming, por medio de un dispositivo tecnológico y de redes. Cualquiera que me diga, de los que estáis ahí, que no, que vosotros no sois tecnológicos, ¿sí? que no utilicéis tecnologías, que no tenéis riesgos, que tenéis ni competencias ni competencias, que no, que vosotros sois de otra época, pues lo siento mucho. Os confundís, os confundís. Estamos ya metidos en un ámbito, en una sociedad, con una serie de recursos, de servicios, de redes, de dispositivos tecnológicos que nos tienen rodeados, ojo, tampoco hay que agobiarse, nos tienen rodeados y nos ofrecen un servicio. Pero nadie me puede decir que no, que yo esto no lo toco. ¿sí? No lo toco, no lo vivo. Yo estoy preocupado por mi chaval. Por Dios, cambiemos el foco. Tú deberías estar preocupado por ti y después por tu chaval. ¿sí? Deberíamos ver hasta qué punto todo esto que hemos estado hablando y que nos rodea, que hemos ido asumiendo poco a poco, salvo que no tengáis perro y no utilices el collar de geolocalización del perro, el resto, más o menos en algún momento dado, habéis tenido un contacto con ellos. Las Google Glass tampoco, que no tuvieron mucha, mucho mercado. ¿Sí? Entonces, claro, eh, aquí debemos empezar a hacernos preguntas. Por ejemplo, primera pregunta. Se suele hablar de nuevas tecnologías. No, estas son las nuevas tecnologías. ¿De verdad? ¿De nuevas tecnologías, nuevas tecnologías de qué? De verdad, estos son nuevos. Claro, eh, si comparamos con las, los progresos tecnológicos que se produjeron. En época de error los romanos, ¿sí? a lo mejor hacía falta mucho más tiempo que los progresos tecnológicos que se están haciendo ahora. Ahora mismo que un dispositivo sea viejo quiere decir que tiene 15 años. 15 años desde que se inventó, me refiero, porque los ordenadores y los smartphones van a toda leche. ¿sí? Entonces, ¿de ¿nuevas tecnologías? Pues sinceramente, de nuevas nada. Nuevo es casi lo que surgió la semana pasada y ya ha dejado de serlo. ¿no? Estamos en una vorágine tecnológica en la que nuevas, nuevas, yo ya no le pondría ni el título. Vale. A lo mejor podemos hablar de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Lo que se han dado a conocer como las TICs, ¿sí? De esto sí que se ha hablado bastante. Incluso este término ya es cuestionable, ¿sí? Porque tecnologías de la información y la comunicación le falta, ¿sí? Eh, esto, ¿no? Le faltaría quizás la R. De esto hablaremos un poquito más tarde, de las tecnologías de la relación, la información y la comunicación, las TICs. En cualquier caso, si analizamos un poco qué son las TIC y buscamos una definición, una definición un poquito más, más eh, bueno, académica, una definición más teórica, nos encontraríamos con algo así. ¿no? Y fijaros que esta definición ya es de Sánchez Caballero del 2010. Esta definición tiene 23 años, eh, perdón, 13 años. ¿sí? Las tecnologías de la información y la comunicación son un conjunto de tecnologías desarrolladas en la actualidad, ya ves tú, hace 13 años, eh, para una información y una comunicación más eficiente las cuales han modificado tanto la forma de acceder al conocimiento como las relaciones humanas. Ojo a las relaciones, que de esto hablaremos después. Por tecnologías de la información, eh, de la información entendemos el teléfono móvil, ordenadores, banda ancha, internet y el software. Esto decía Sánchez Caballero en 2014. Anda que no hay que meter cosas ahí. ¿sí? Aunque todos los servicios o todas las aplicaciones que os he mencionado se pueden tipificar dentro del, del, del software. ¿sí? Aunque ha cambiado un poquito esto. En cualquier caso, me viene muy bien la definición de Sánchez Caballero para agrupar estos cuatro, estos tres grandes grupos. Tendríamos un gran grupo que serían los terminales y los equipos, ¿vale? Lo que se puede tocar, ¿vale? que sería, pues eso, un teléfono móvil, un ordenador portátil, el, el aspirador portátil, ¿vale? Todo lo que se puede tocar, el smartwatch, el, el, el, el reloj inteligente, ¿vale? Eso serían los terminales o los equipos. Eh, Estamos más o menos acostumbrados, pero se nos, se están metiendo a nivel social, ¿sí? Se están metiendo. Cada vez los usamos más. Tendríamos otro gran grupo, y serían las redes, ya sea las redes Wi-Fi, las redes 4.0, 5.0, las, las redes que nos permiten pagar con el teléfono móvil en, en, en, los, caje, en los cajeros, en los supermercados. ¿vale? Estamos rodeados de redes. en Las redes de Bluetooth, que nos permiten la conexión con dispositivos cercanos, ¿vale? estamos rodeados de redes. Y por otro lado estaría todo ese gran grupo de los servicios, que antes lo equiparábamos al software, a los programas, pero eso ha quedado un poquito obsoleto. Ahora hablamos de servicios tecnológicos. ¿vale? Estos tres grupos, si veis, son los grandes cajones en los que podríamos meter todo lo que hemos ido viendo que nos rodea, que nos rodea a todos. Claro, pongamos un momentito y paremos el foco en la R que es lo que hablábamos antes. ¿Por qué? Pues porque hasta hace relativamente poco se hablaba de las tecnologías de la información y la comunicación. Nos informaban y nos ponían in, en comunicación con el resto. Y bueno, actualmente se está intentando meter esa R, la R de relación, las tecnologías de la relación, la, in, la, in, la, comuni, eh, la información y la comunicación. ¿Por qué se están metiendo, por qué se están intentando meter esa R? Porque la, la, en la relación la relación trasciende a la comunicación. Para una relación hace falta comunicación. Pero solo el comunicar no es relación. Entonces, se está metiendo esa R? ¿por qué? Pues porque existen actualmente un montón de servicios, existen actualmente un montón de espacios virtuales en los que relacionarse e interaccionar. Y eso hay, hay que tenerlos en cuenta. ¿sí? La gran mayoría de los usuarios de lo que se, lo que se llaman las redes sociales o los espacios colaborativos, los espacios virtuales, lo que buscan en esos servicios es la interacción, la interacción, la relación entre personas. Entonces no podemos perder el foco. Ya no es solo comunicar, es relacionarse. Y esto va a ser clave cuando entendamos eh, lo deseable que buscan eh, los jóvenes y adolescentes en el uso de dispositivos tecnológicos. ¿Sí? Eh, ya digo, antes se hablaba mucho, por ejemplo, de los videojuegos, y ahora esto ha migrado. La mayoría de los videojuegos a los que juegan son videojuegos online. Entonces son espacios de interacción en sí mismos. ¿vale? Y esto después tendrá sus, sus implicaciones. Pero sigamos un poquito, ¿no? Más términos que siguen apareciendo, que van apareciendo en, en este mare magnum ¿no? en el que estamos metidos. Todos, de verdad, todos estamos metidos aquí. Pues eh, términos como la brecha digital, ¿vale? como el tema de las competencias digitales, el tema de competentes digitales, o el tema, este término de nativos digitales. Y con todo esto no estamos hablando exactamente de lo mismo, entonces vamos por partes. ¿no? A mí un término que, que me sigue fastidiando un poco, ¿no? que es ese término de nativo digital. Vamos a empezar por nativo digital. ¿no? El, el concepto de nativo digital es un concepto curioso, porque es un concepto eh, que no termina de estar, no, no, no termina de sentarse. ¿vale? ¿Por qué? Porque si nosotros, si nosotros nos fijamos a nivel popular, que la definición callejera, ¿vale? le llamamos una definición callejera o definición popular de un nativo digital, esto lo he cogido de un, de un ponente, una, de una TED Talk en YouTube, ¿no? este, este ponente, de, bueno, experto en este ámbito, decía que un nativo digital es, es aquella persona, aquel ser, ¿sí? al que le lanzas un teléfono o un dispositivo electrónico para que se calle. ¿sí? Digamos que esta es la concepción de, de Calle G, la concepción popular del nativo digital. ¿sí? Tenemos a un niño, un adolescente, que está dando el coñazo. Y entonces tú qué haces, le lanzas un dispositivo. ¿Se lo lanzas para qué? Para que deje de dar el, el coñazo. Y acto seguido es capaz de encenderlo y usarlo. Y deja de dar. Pero, ojo, al mismo tiempo que este es el concepto de nativo digital, eh, lo curioso es que a este ser, a, este, a nuestro hijo, a quien sea, eh, a este ser, después de lanzarle el dispositivo para que se calle, al cabo de una, dos o tres horas, le vamos a pedir responsabilidades sobre ese uso ¿sí? para callarse. Y, además, no solo eso, sino que eh, no, de repente nos vamos a preocupar por el hecho de que esté enganchado muchas veces le vamos a regañar por el hecho de que esté enganchado. Entonces, es un concepto, desde mi punto de vista, además de erróneo, vicioso. vicioso Es una excusa para la población adulta en, eh, para tipificar a eh, la población juvenil o la población infantil. Porque además esto tiene otra, otra visión, no que es la visión de eh, un nativo digital es algo así, es una persona, un ser al que, si yo le doy un dispositivo, sabe usarlo. Aquí también tenemos que pararnos. ¿Por qué? Porque el hecho de saber usarlo quiere decir que es competente. Ya, porque sí. Por el hecho de que un niño nazca hoy rodeado de tecnología, quiere decir que si le doy un dispositivo tecnológico o un servicio tecnológico, ya es competente en el uso de esa tecnología? Pues no, no lo es. Vamos a ver, hay estudios interesantísimos que comparan lo que hace un niño de estas edades con una tablet y un mono con una tablet. Y sinceramente hacen lo mismo. Es decir, los dos usan el dispositivo, pero son competentes. Esto lo trabajaremos un poquito ahora después. ¿sí? Nosotros lo que queremos es que nuestros hijos o nuestros... Bueno, sean... Eh, buenos usuarios, que sean libres ¿sí? en el uso de los dispositivos, libres desde la conciencia, que sean buenos ciudadanos, que sean competentes. Yo no quiero que mi hijo use porque sí, yo creo que mi hijo sepa usarlo, que es diferente. ¿no? Entonces, ojo, no, no, no, no, esto, esto de los nativos digitales son nativos por el hecho de, de serlo, no, no, no, por el hecho de haber nacido. Claro, ¿handicap de esto? Pues que al final nos podemos encontrar con algo así, ¿no? no sé si hay una película emblemática, ¿no? Que es Matrix, os animo a verla si no la habéis visto, es una película profética, si sí, esto es profético, ¿vale? Una película en la que, eh, el, bueno, en una sociedad apocalíptica, ¿sí? Eh, las personas que quedan, los humanos que quedan, se terminan conectando con un pincho a la cabeza a una realidad virtual, ¿no? Bueno, a lo mejor estamos encaminados a esto, ¿no? ¿Los nativos digitales son nativos digitales justo por esto o, o no? O sea, a lo mejor están. Claro, esto a lo mejor os parece extremo, pero si os pongo esta, esta, otra, esta otra fotografía, quizá no sea tan extremo. A lo mejor estamos en lo mismo. Por cierto, el de la izquierda es Max Zuckerberg, es el fundador de, de Facebook y actualmente de Meta, ¿no? Este es su, ¿sí? Y aquí tenemos, a, bueno, esto es la presentación de unas, de unas gafas de Red Virtual. ¿no? Yo no veo mucha diferencia entre esto y esto, actualmente. Salvo un pincho por la nuca. Por lo demás. No hay mucha diferencia. ¿Son estos nativos digitales? Lo curioso del concepto de nativo digital, este, este concepto lo inventó un señor que se llama Mark Prensky y lo inventó en el año 2001. De esto hacen 22 años, que se dice pronto. Este señor, en, en 2001, ya estaba hablando de, esta, de, de este concepto, del concepto de nativo digital, como eh, esta persona que nace rodeada de un entorno o era digital. Todo aquel que nace en la era digital rodeado de tecnología es un nativo digital. Lo curioso de esto es que la era digital, la era digital eh, se considera cualquier periodo posterior a 1979, que es cuando empezó la era digital. De tal forma que si seguimos aquí a nivel teórico hablando sobre nativos digitales, de todos los que me estéis escuchando que hayáis nacido del 79 para adelante, lo siento mucho, todos sois nativos digitales. Esto si nos fijamos solo en el corte cronológico de la era digital. O sea, que nativo digital, a lo mejor no es vuestro hijo, sois vosotros, ya sois vosotros, nativos digitales. A mí este de tema, de verdad, no, no me gusta. Es un concepto que no me gusta, es un concepto que debería caer en desuso. ¿sí? Esto es como si dijéramos que cualquier chaval, cualquier niño, por el hecho de nacer en una sociedad en la que nos transportamos con coches, fuera un nativo automovilístico. Y, por tanto, si le lanzo un coche, que condujese. A nadie se le ocurre esto, ¿no? O sea, todo el mundo da sus clases y se presenta al examen y obtiene su licencia. Cuando tú te presentas un examen y adquieres unas competencias teóricas y unas competencias prácticas, respetas unas leyes y te dan una licencia, es cuando eres competente para manejar un coche. No antes. Por el hecho de haber nacido rodeado de coches, no eres nativo automovilístico. Por el hecho de haber nacido rodeado de tecnología, no eres nativo digital. O quizás sí, pero es un término que no me gusta, es que no me aporta nada. En contraposición al término de nativo digital, pues siempre se ha hablado eh, de justo esto, no lo contrario, del inmigrante digital. Pues toda persona, en principio, nacida antes del 79, que nació y que todavía no estaba rodeado de temas tecnológicos y, por tanto, se ha tenido que ir haciendo. Se ha tenido que, ha tenido que ir aprendiendo según avanzaba la tecnología. Sinceramente, hay muchísimos más nativos digi eh, inmigrantes digitales haciendo un uso y desarrollando unas competencias asentadas y responsables que yo creo que en los, con los que llamamos actualmente como nativos digitales puros. ¿sí? Y este es un tema oye, es un tema que, que preocupa, ¿vale? el tema de las competencias digitales, ¿no? el tema de los ciudadanos digitales. Esto, sinceramente, a los que estamos metidos en ello nos preocupa. ¿vale? ¿Qué tipo de personas estamos educando y estamos haciendo crecer ¿sí? en, en este ámbito, en este, en este entorno digital? Y en este sentido, no solo nos preocupa a nosotros, ¿eh? esto también preocupa al gobierno, a los gobiernos, ¿no? a la Unión Europea, ¿vale? Esto preocupa. Hasta el punto que, bueno, ahí lo tenéis, ¿no? El BOE se publica. Bueno, en el BOE, ya en 2006, se publicó la Ley Orgánica 2, 2006, del 3 de mayo, y esta otra, la Ley Orgánica 3, de 2020, que se, se revisó esta, la de la loe en la que eh, ya... Eh, en el currículum educativo formal, lo que sería la primaria y la secundaria de toda la vida, ya en el currículum educativo formal se, se hablaba de que era necesario y obligado el desarrollo de competencias transversales digital, de, de competencias transversales ligadas a las competencias digitales. ¿vale? O sea, esto está en la ley, esto está en la ley educativa, además en las diferentes, aunque nos las cambien 20 veces, siempre, ya siempre aparecen el desarrollo de competencias digitales. Lo cual quiere decir, oye, que hay inquietud y que a nivel de educación formal esto se debería estar trabajando. En muchos sitios se está trabajando, ¿eh? No digo yo que no. Pero ojo, y ahora nosotros como padres, porque esto es la, digamos, la educación formal. Esto es lo que dice la ley, la LOMBLOE, o lo que proceda, ¿sí? Las leyes de enseñanza. Y a nivel de y a nivel de casa y en casa, ¿qué tal, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Llegado a este punto, pues volvemos con las preguntas. A mí es que lo siento mucho, pero me gusta hacer muchas preguntas, ¿no? ¿Sí? Después de esto que me está hablando, ¿estamos quizá dando por supuestos a los nativos digitales? No, ¡ay, mírale! ¡Ay! Oye, le di una tableta a mi hija de tres añitos y no sabes, pim, pam, pam, pam, entraba y salía. Claro, es que es nativa digital. Me decía una vez una madre en uno de los talleres, mira, me pasó una cosa muy curiosa, encendí la tele y la niña que casi no podían andar, la niña de tres añicos, va así, trastabillando hacia la tele, ¿vale? Y llega a la tele y empieza a pulsar para ver si podía cambiar. Es que es nativo digital, como lo, lo digital, ¿no? que iba dando con el dedo. Pues sí, yo no os quito la razón, pero lo mismo hacía, lo mismo haría un mono, que es lo que hablábamos antes. ¿Sí? Lo mismo haría un mono. Entonces, estamos dando, por supuesto, ciertas competencias, ciertos conocimientos, ciertas habilidades a los nativos digitales. Quizás el hecho de tipificarles como nativos digitales no está haciendo que no ejerzamos nuestras funciones como educadores correctamente. ¿Estamos dando más competencias y más saberes de los que en realidad tienen? ¿sí? ¿Damos por supuestas sus competencias digitales? No es que como ha nacido rodeada de tecnología, a lo mejor ya las tiene. ¿sí? ¿Damos por supuestas nuestras competencias digitales? Y aquí empieza la cosa, así. esto es lo que os decía, de cambiemos el foco. A lo mejor hemos venido a esta sesión preocupados por terceras personas, que son nuestros hijos, cambiemos el foco. Vamos a mirarnos a nosotros mismos. ¿Estamos dando por supuesto que, que dominamos estas tecnologías? ¿O a lo mejor estamos dando por supuesto que no las dominamos, pero estamos rodeados de ellas? ¿A lo mejor, estando rodeados, deberíamos tomar más partido y formarnos más en este tipo de usos? ¿Más preguntas? ¿De verdad podemos pedir competencias digitales a nuestros mini nativos? ¿De verdad? Ya, lo, de, lo de antes. ¿De verdad podemos pedirles competencias en manejar, en conducir un, un automóvil por el hecho de haber nacido rodeados de tecnología? De automóviles. Esto, esto no se sostiene. vale. No, pedem, no podemos pedir competencias digitales a los niños si no les hemos ayudado a, a desarrollarlas. No podemos. ¿vale? ¿Sabemos si nosotros somos sus referentes en competencias digitales? Cuando un chaval tiene dudas sobre el uso ...de un dispositivo, ¿a quién acude? ¿Quién le resuelve las cosas? ¿Se la resuelve su padre? Otro de los talleres que doy yo, pues para la FAD... ¿no? ...son temas de prevención de drogopendencias. ...también he trabajado temas de educación afectivo-sexual... ...y siempre poníamos o intentábamos trabajar con los chavales... ...el hecho de el padre o la madre como referente... ...y aquí... no, ...somos los padres referentes en competencias digitales... ...para nuestros hijos... ...y si no lo somos... ¿Dónde están buscando esa información y ese desarrollo de competencias? Porque a lo mejor se los está dando su amigo Pedro o su amiga Olivia, que son igual de incompetentes. O a lo mejor lo están buscando, que esto pasa mucho, y se están informando dentro de la propia red. ¿no? Que esto también pasa mucho. ¿no? Lo hacemos nosotros también. Más preguntas. ¿Cómo se adquiere una competencia digital? ¿Cómo se adquiere? Antiguamente tú abrías un dispositivo, ya fuera una lavadora, una taladradora o lo que os diera la gana, lo abrías y cogías las, bueno, algunos acogían las instrucciones y otros se arriesgaban a taladrar lo que fuera, ¿no? Pero cogías las instrucciones de las leías. Actualmente alguien abre un dispositivo tecnológico y se lee las instrucciones. Es más, ¿alguien ha encontrado las instrucciones cuando abre un dispositivo tecnológico? Pues no, claro que no, ya no se encuentran. ¿Por qué? Porque hemos llegado a tal punto, son tan tremendamente, se han diseñado de forma tan intuitiva que somos capaces de encenderlos y empezar a manejarlos, sin una formación previa. Esto tiene sus beneficios, no hace, digamos el periodo de aprendizaje es muy corto, pero también tiene sus riesgos. ¿sí? Nadie te dice, como se decía antes, no meta usted el dedo en el calefactor que se quema. Esto no te lo ponen en los, smart, los smartphones, ¿no? cuando te compras un smartphone. ¿Cómo te vas a quemar? Pues esto tiene, ya digo, sus pros y sus contras. ¿vale? ¿Se adquieren de nacimiento las competencias digitales? Os adelanto que no. No se adquieren de nacimiento. o ¿Se, se adquieren por cronología histórica? Depende de en qué año has nacido. Oye, si has nacido antes del 78, lo siento, te jorobas, no tienes las competencias. Si has nacido en el 80, anda, las tienes todas. Pues no, hombre, esto tampoco se sustenta. Es decir, el tema cronológico no determina el grado de competencia digital. ¿vale? ¿Se adquieren por contagio o roce? Por el hecho de estar embutido, no, en, rodeado de tecnología. Bueno, hasta cierto punto sí, y hasta cierto punto no. Después veremos, no, las competencias como tal. Se adquiere por inspiración divina. Tú abres el te llega de Amazon lo que proceda, tú lo abres y oh, ya estás, ¿eh? ya, ya eres competente, ya eres competente digital, no, por inspiración divina tecnológica. Bueno, pues os adelanto que tampoco. ¿no? En ese sentido mmm, deberíamos pararnos un poquito, no, otra vez y ver qué es una competencia, no, qué es una competencia digital. Y la definición así, bueno, eh, la definición del de, de, de marco europeo, de, eh, ahora después os diré un, eh, hoy por, un documento, eh, del, del, ahí no sale la palabra, de la Comisión Europea, eh, dice, pues, alguna competencia digital es la capacidad de buscar información útil, filtrarla, seleccionarla, registrarla, procesarla, comunicarla y, consiguientemente, transformarla en conocimiento de forma segura. Esto es una competencia digital. Pero fijaros, ya no es solo abrir, preguntar a Google y leerte la información. No, no. O sea, tienes que haberla buscado, encontrado, leído, filtrado, seleccionado, registrado, procesado. Leerla de forma crítica, comunicarla. Esto, sí, tiene muchas más cosas, aparte de abrir, leer y se acabó. La competencia digital es algo, bueno, pues digamos, tiene más profundidad, más calado de, del que, de que a priori parece, ¿no? Eh, llego a este punto ya digo, pues vamos a hacer, un, vamos a seguir reflexionando, ¿no? Vamos a ver hasta qué punto, yo os invito a ir reflexionando mientras yo cuento, ¿vale? Porque vamos a hacer un poco un repaso de lo, que la, de lo que el marco europeo, ¿vale? La Comisión Europea dice que hay que, en lo que hay que ser competente para ser un buen ciudadano digital, ¿vale? ¿Qué competencias tienes que haber desarrollado para ser un buen ciudadano digital? Y esto es muy interesante porque la Comisión Europea establece 21 competencias en cinco áreas diferentes. Si tú eres competente en las 21 competencias en esas cinco áreas, podemos decir que eres un ciudadano digital competente. Si te fallan, te toca trabajarlas necesariamente. Eh, yo os animo, bueno, vamos a irlas describiendo poquito a poco, os animo a que os hagáis un autocheck, a que vosotros coáis y digáis vamos a ver yo cómo funciona, pero al mismo tiempo que vayáis pensando en vuestros hijos, ya sean adolescentes o tengan seis años. Y ahí vais a ver que, sinceramente, el término nativo digital es una falacia, no sirve para nada. Para nada. ¿sí? Entonces, bueno, vamos con ello. Si ¿sí? sí os adelanto que de estas 21 competencias, eh, esto se puede trabajar, después os recomendaré un par de páginas para ello, si queréis, que yo las trabajo en los talleres presenciales con las ampas de los coles, de algunos coles a los que voy, eh, se, te, puedes ir haciéndote un autodiagnóstico y al final la Comisión Europea te clasifica en competente básico, usuario básico, usuario independiente y usuario competente. El competente sería ya sí, el top, tú eres, ¿vale? tú eres un, un top, el, el pro, total. Mientras que el usuario básico pues es que se maneja más que otra cosa. ¿vale? Vamos entonces con ello. Esto es lo que os decía antes. Estas son eh, las cinco áreas eh, que establece la Comisión Europea. Eh, estaría información y tratamiento de los datos, comunicación y colaboración, creación de contenido digital, seguridad y resolución de problemas. Que, por cierto, el NOC que estáis haciendo ahora mismo y en el que se enmarca esta, esta ponencia, habla justo sobre resolución de problemas a nivel informático. ¿vale? Entonces, que sepáis que el NOC tiene su porqué, tiene su aquel. ¿sí? Eh, está metido dentro de, de esta quinta área. Entonces, bueno, vamos poquito a poco. Os lo presento. Después en preguntas incluso podemos comentar a ver qué, qué os ha pasado ¿no? cuando, cuando hemos hablado de esto. La primera gran competencia, el primer gran grupo de estos cinco grupos sería el de información y tratamiento de datos. Eh, en este grupo lo que, lo que nos dice la, el, el marco europeo es que una persona competente en información y tratamiento de datos es una persona que sabe navegar, buscar, filtrar datos, información y contenidos digitales. Yo creo que hasta aquí, sinceramente, podéis poneros ahí un check de, de hacerlo. ¿sí? Quien se meta en Google, quien pueda ahondar en la Wikipedia, quien pueda leer un periódico de forma crítica, todo ello digital, digamos que esta competencia la tiene desarrollada. Pero ojo, no solo es navegar, buscar y leer, también es evaluación de datos, información y, y contenido digital. Es decir, que hace falta que la persona, el consumidor, el consumidor de esos datos lo haga de una perspectiva crítica. Y aquí entra el tema de las fake news y todo ese tipo de cosas, ¿no? De estas informaciones sesgadas, malintencionadas, etcétera. Y no solo eso, también hace falta que esa persona sepa gestionar esa gestión de datos, de información y de contenido digital, ¿sí? Eh, si no, nos termina pasando lo que se termina llamando la infoxicación, ¿no? El estar intoxicado de información. Tenemos tanto acceso a la información que terminamos intoxicados. Quedaros con el nombre, ¿no? Infoxicación. Estamos intoxicados de información. Dios mío, demasiada información. Antiguamente que si querías informarte te comprabas un periódico, si querías informarte más te comprabas dos y era lo que había ahí. Actualmente tienes información a mansalva, información no, no falta, de hecho sobra, sinceramente. Lo que sí que se te pide es ese espíritu crítico para filtrarla y ya no solo eso, para ordenarla. Yo no sé si se ha pasado muchas veces que vos dices, Dios mío, qué artículo tan bueno, me lo voy a guardar para... ¿y qué haces? Te lo descargas y lo metes en la carpeta de no sé qué, que está en la carpeta de no sé cuánto y se te, se te pierde en el ordenador. Esto es gestión de datos también. O coges y dices, me lo voy a mandar al correo para leerlo después y te caen 20 correos encima y dejas de, esto también es gestión de datos. ¿sí? Entonces, esta, este área de información y tratamiento de los datos implica todo esto. ¿sí? Otro de los grupos que, que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? la comunicación y colaboración. En este área, en este área de competencias digitales, se habla de interacción a través de tecnologías digitales. ¿Eres capaz de interaccionar con otros usuarios? ¿Eres capaz de colaborar en línea? ¿De trabajar online con otras personas que no están en otros sitios sobre los mismos documentos? Esto es curioso, porque muchos chavales de instituto ya lo hacen, ¿no? Yo en la universidad cuando pongo un trabajo, lo primero que hacen es crear un espacio de colaboración online para poder estar escribiendo todo sobre el mismo documento. Ya no hacen lo que todavía hace mucha gente de eh, te mando por correo adjunto el último documento, que es la versión 132.3 y te devuelven la 132.8. Me he perdido la punto .4, la punto .5 y la punto .6. Esto ya no se hace. Es decir, ¿eres capaz de trabajar e interaccionar por medio de tecnologías digitales? On time, todos a la vez. ¿Eres capaz de compartir a través de tecnologías digitales? Te mando un documento, te lo mando por correo. Ay, no me deja, que pesa mucho. Ay, y entonces, ¿cómo te lo mando? Te lo mando en un pendrive, pero ya tenemos que quedar. No, hombre, no. Compártelo, ¿verdad? Dropbox, well Drive, lo que os dé la gana. Se comparte online. Podemos descargarlo varios. Participar a través de tecnologías digitales. Colaborar, colaborar en línea. Mantener una correcta netiqueta. ¿Qué es la netiqueta? La unión entre eh, etiqueta y net, de red. Es decir, te sabes comportar como un caballero, como una señora en la red. ¿Eh? ¿Eres educado a nivel tecnológico en las interacciones? ¿O sigues escribiendo los correos electrónicos en mayúsculas que parece que gritas? Pues esto es la etiqueta, ¿sí? Y al mismo tiempo, ¿eres capaz de gestionar tu identidad digital? Esto hay mucha gente que no lo tiene. Yo, por ejemplo, lo mismo. Sigo, yo qué no sé, alumnos que de repente ya se gradúan y, bueno, queremos mantenerlos en contacto, me dan sus teléfonos para, a nivel profesional, seguir en contacto. Y de repente les voy a escribir, y en, en, en, la, en, el, en la imagen de WhatsApp, de WhatsApp ¿sí? aparecen con un pedal importante en el viaje de fin de carrera. Esto es la gestión de la identidad digital. El que te vaya a contratar va a verlo. ¿Cómo puede ser que lo tengas eso así? ¿Sí? Bueno, vuestras cosas hay que cuidarlas también. Ya digo, comunicación y colaboración. Siguiente grupo. A ver qué tal estáis en esto. Esto cuando hago talleres, pero presenciarles, les doy a todos tres tarjetitas, roja, amarilla y verde. Y se van ellos clasificando, se van votando y vamos viendo entre todos qué grado de competencias digitales en los cinco ámbitos tenemos. Otro grupo de competencias digitales, los, la creación de contenidos digitales. ¿no? ¿Eres capaz de desarrollar contenidos digitales? ¿Serías capaz de desarrollar un videoblog? ¿Un blog? ¿Serías capaz de abrir un canal en YouTube? ¿Eres capaz de crear contenidos para Twitter, para Instagram, para Pinterest? ¿Eres capaz de hacer un post en TikTok? Esto es creación de contenidos digitales. No, Jesús, yo más allá de escribir un correo electrónico, entonces ¿cómo vas a pedirles competencias digitales y un uso responsable a tus hijos de 14 años que están con TikTok si tú no creas contenidos? ¿no? Integración y reelaboración de contenidos digitales. no Ya no solo es el crearlos, sino el reelaborarlos. Hay un término que me gusta mucho que yo trabajo con mis alumnos que es la curación de contenidos. La curación de contenidos es que tú estás navegando, ves un contenido erróneo, ¿sabes recogerlo, reelaborarlo y curarlo? Es decir, dar una visión más objetiva, más fundamentada, más real, más crítica sobre ese contenido. ¿Eres capaz de conocer los derechos de autor y las licencias o sigues descargando fotos de Google porque entiendes que las fotos de Google están abiertas y son de todos? No son de todos. ¿Eres capaz de poner un filtro en Google para, descargar, para que te muestres solo fotos que estén eh, con licencias abiertas? ¿Eres capaz de hacer una programación básica? Ya no estoy hablando de código, ¿eh? Pero ¿eres capaz de hacer programación de contenidos, por ejemplo, que vas a publicar online o no? ¿Sí? Bueno, pues esto es el ámbito de la creación y el, del contenido digital. Eh, hay muchos chavales de 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, muchos años que tienen sus propios canales de difusión. Es decir, que ya están trabajando en este, en este tema. Pero resulta que cuando yo hablo con chavales de cuarto, de quinto de carrera, que tienen el que menos 22, 23 años, y les digo, señores míos, no pueden ustedes coger la foto que les venga en gana y ponerles en el blog educativo que les acabo de encargar. Tienen que buscar quién es el que tiene los derechos sobre esa imagen. Y si no se le permite, tienen que hacer una imagen. Entonces, ¿conocen los criterios de las Creative Commons, las CCC que se ven por ahí? Bueno, pues todo esto siguen siendo competencias digitales. ¿no? Más cosas. Eh, otro ámbito, el cuarto, ¿no? El concepto, el ámbito de la seguridad, de las competencias ligadas a la seguridad. ¿Eres capaz de proteger tus dispositivos, en general, de casa? Nuestros dispositivos, la gran mayoría, hasta las aspiradoras, son ventanas al mundo. Están mostrando cosas y están recogiendo cosas. Entonces, ¿eres capaz de proteger esos dispositivos? ¿Tienes la red protegida de, de Wi-Fi en tu casa? ¿La impresora que está conectada a la Wi-Fi de tu casa está protegida? ¿O tu vecino puede ligarse e imprimir lo que le dé la gana? Porque alguna cogida ha dicho que su, que su impresora está poseída, que saca copias de Dios sabe qué. Claro, está tu vecino imprimiendo. Yo en uno de los talleres que trabajé con padres decía que se reían mucho porque eran capaces de activar el Alexa de su vecino a base de gritar en su casa. Entonces, encendían y apagaban las luces del Alexa de la casa del vecino. Bueno, esto es protección de dispositivos. Le decían, Alexa, apaga la luz. Y les apagaba la luz a los vecinos. Entonces, bueno, estas cosas son protecciones de dispositivos, ¿no? ¿A dónde apuntan tus cámaras? web en casa. ¿Sí? Eh, Tienes eh, un firewall activado en tus dispositivos? ¿Proteges tus datos personales y tu privacidad? ¿Proteges tu salud y tu bienestar? Esto puede terminar, por ejemplo, aquí también mete una cuña en la que nunca pensamos. ¿Qué tal es tu ergonomía a la hora de estar delante de una pantalla? Esto también son competencias digitales. Más que nada porque la postura de un chaval con un móvil es esta. Esto no es ergonómico. ¿sí? O la postura de delante de un ordenador, de sobre, de un ordenador portátil, es mucho más viciosa que lo hablen con los... También doy clases a, a los fisioterapeutas. Eh, eh, estar en un ordenador portátil trabajando mucho rato tiene una ergonomía mucho peor que en un ordenador de sobremesa. Entonces, la protección de la salud y el bienestar también priman aquí. ¿no? Y la protección del medio ambiente. ¿Tenéis como en casi todas las casas un cajón lleno de dispositivos tecnológicos obsoletos? ¿Qué vamos a hacer con esos dispositivos tecnológicos? ¿Y con las baterías que, que están ahí? ¿Las vamos a tirar? Entonces... Todo el tema del el cuidado del medio ambiente por la cantidad de residuos que generamos también son competencias digitales. Y eso no sabemos hasta qué punto lo estamos trabajando con los chavales. Más que nada porque cuando sale el Samsung, el, dos, el Samsung Galaxy 23, ¿sí? ya lo quieren y tiene el 22. ¿Eso es responsable a nivel ambiental? ¿El querer siempre el dispositivo más nuevo? Última, última área ¿no? de competencias digitales. El, el de la resolución de los problemas. ¿no? ¿Sé solucionar problemas técnicos de todo este software, hardware, redes, servicios de los que hemos estado hablando? ¿Sé solucionar problemas en mi casa, en mi ámbito laboral? ¿Sé identificar necesidades y darles respuesta a nivel tecnológico? Hay veces que, por ejemplo, dices, Dios mío, tengo que presentar unos papeles en la Dirección General de Tráfico o quiero presentar la Declaración de la Renta Online. ¿Eres capaz? O sea, esto es verdaderamente complicado. Eso es lo más complicado del mundo. Relacionarse con la administración pública por medio de, de, de la red, ¿no? ¿Eres capaz de resolver esa necesidad? ¿Eres capaz? Hay cosas verdaderamente complicadas, ¿no? ¿Eres capaz de descargar un certificado digital, instalarlo y firmar documentos? Que debería parecer esto anodino, pero no me he encontrado adultos que incapaces, oye, de hacer esto, ¿no? eh, Utilizar las tecnologías digitales de forma creativa. ¿Eres capaz de crear cosas nuevas con herramientas digitales? Ahí nos llevan la delantera los chavales. ¿eh? ¿Eres capaz de identificar lagunas de competencia digital? Fíjate, esto es una competencia curiosa. ¿Eres capaz de saber si no eres competente? ¿Tienes la competencia para saber si no eres competente? Es que como no tengas esta competencia, pasas por la vida y te, te van cayendo, ¿no? No te vas enterando. Si nosotros cogemos todo esto, mirar, esto es, ya digo, en los talleres presenciales, yo les di estas tablitas... Que son justo eso, los grupos de competencias, las cinco los cinco grupos con todas las competencias un poquito desarrolladas. Y, entonces, los padres, esto lo digo por si queréis hacerlo, de todas maneras, eh, hay una página, hay una web, hay un, un enlace que además ahora os pondremos en el chat, un enlace de la Junta de Extremadura que se dedicó a hacer todo esto de lo que os he contado en forma de autotest. Es decir, que si queréis podéis acceder a ese enlace y, digamos, ir votando en función del, del nivel de competencia que tenéis. Y al final os dicen ¿Qué grado? de ¿Cuán competentes sois de forma general? ¿no? Este es el papelico que, que utilizo yo en, en, las, en las sesiones presenciales. ¿no? Y al final terminamos hablando de esto. ¿no? Si eres un usuario básico, un usuario independiente, un usuario competente. Oye, interesantísimo cuando de repente yo me he puesto a trabajar esto con chavales de secundaria. Porque, sinceramente, os adelanto que no son usuarios competentes. ¿eh? No lo son. No lo son. Y, sin embargo, se creen muchísimo más competentes que sus adultos de referencia. Que quizás en eso tengan razón, o quizás no. ¿Vale? En cualquier caso, por ser nativo digital, no podemos presuponer que sean usuarios competentes. No, no lo son. no lo son. ¿Vale? Todo esto se adquiere. ¿Sí? Así, para ir acabando y bueno, responder preguntas o entrar en debate, si procede, ¿vale? eh, sí que quería pues, pues, oye, lanzaros algunas últimas conclusiones, ¿no? o quizás algunas reflexiones también. ¿no? La primera, por Dios... Eh, no, no podemos exigir en, nuestras chavales, en nuestros chavales, en nuestros alumnos, en nuestros eh, hijos, eh, competencias tecnológicas que no poseemos. No podemos. No, o sea, está mal, no es ético exigirles eso. Ya digo, es como decirles, pero vamos a ver, ¿por qué no conduces bien el coche teniendo siete años? No podemos pedirles eso. No podemos pedir... Eh, un autocontrol si no nos autocontrolamos. No podemos pedir un manejo ético de las redes si no tenemos un manejo ético de las redes. No podemos, no podemos exigir esto si no desarrollamos nosotros unas correctas competencias. ¿sí? No está bien, no es ético. no es ético ¿sí? somos, somos sus figuras de referencia. A lo mejor nos toca ese autodiagnóstico previo y ese desarrollo previo antes de pedir nada. ¿no? Otra reflexión. En, eh, tenemos que tener cuidado. Eh. Antes hablábamos de las TICs, que en realidad son las TRICS, las tecnologías de la información, la relación y la comunicación. La relación. ¿Por qué? Tenemos, eh, tenemos una manía eh, como adultos que es eh, utilizar los dispositivos tecnológicos, el acceso a dispositivos tecnológicos como castigo. Me explico. Si un adolescente no hace lo que yo quiero como adulto o transgrede una norma, yo lo que hago es castigarle que retirándole el dispositivo. Bien, eh, tenemos que parar y reflexionar sobre esto. ¿Por qué? Porque muchas veces, vamos a ver, si, si mi hijo ha transgredido, por ejemplo, la, la norma de llegar a determinada hora a casa, el castigo, primero, los castigos tienen que ser preacordados, prenegociados. Esto significa que tiene que haber un, un, un acuerdo previo de qué es transgresión y qué va a pasar cuando se transgreda. Y ese concepto de castigo, vale de, de acción-reacción, ese concepto de castigo, debería siempre estar relacionado con la consulta transgredida. Si no, no es educativo. Me explico. Si mi hijo llega tarde, ¿sí? el castigo debería tener relación con la hora de llegada, no con el uso del teléfono. Si mi hijo no se come el brócoli, el castigo la repercusión tendría que tener que ver con la comida y no con el móvil o la tablet. Si mi, ¿sí? si mi hijo pega a un amigo, el castigo, por Dios, que no sea pegar al amigo. Pero sí la reflexión y el trabajo previo, sí, el, ese trabajo, tendría que ver con esa conducta, no con quitarle la tablet. Y somos muy dados a quitarles algo que les atrae poderosamente. Y siempre caen los dispositivos tecnológicos. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué pongo yo ahí a aislar? Porque nosotros entendemos, muchas veces como adultos, el dispositivo tecnológico como momento de ocio, de juego, de, ¿sí? de videojuego, de Candy Crush o de la, la granja o lo que os dé la gana. Cuando en realidad el consumo adolescente es un consumo de relación, de relación, no de juego. Es decir, es un, dispos es un dispositivo, es un medio para interaccionar con otros. Si yo le castigo continuamente retirándole el dispositivo, lo que le estoy castigando es en la relación con sus iguales. ¡Ojo! vale, ¡Cuidado! Ya digo, hay que adecuar eh, la norma, la transición de la norma al castigo. Si no, de verdad, estamos potenciando ese aislamiento. ¿no? Tenemos que cambiar un poco la visión de, del por qué uso yo los dispositivos y por qué los usa también mi hijo o mi alumno o quien proceda. Más cosas. O más, más reflexiones, así de conclusión. Eh, mira, estamos, estamos, estamos abocados a convivir con, con, todo, con todo este medio de dispositivos, de redes, etc. ¿Vale? Estamos abocados, no nos queda otra. Y como no nos queda otra, necesariamente tenemos que autorregularnos, automodularnos, autoeducarnos y enseñarles a convivir con estos dispositivos. No se nace sabiendo convivir. Esto se educa, se educa, se trabaja en relación. Entonces, necesitan, necesitan, ¿vale? Nuestros hijos, nuestros alumnos, necesitan que se les enseñe a convivir de forma saludable, ¿vale? Haciendo un uso responsable, siendo buenos ciudadanos digitales, también en este ámbito. Igual que trabajamos el tema de las drogodependencias, la educación vial o de lo que proceda, ¿vale? O en, en este ámbito también. Eh, otra otra reflexión. Eh, no, no, No satanicemos, ¿vale? No, no, no, no digamos que esto es lo peor del mundo. O sea, la tecnología y las redes sociales no son malas por el hecho de ser tecnología y ser redes sociales. <coughs> Perdón. Eh, no, no son malas por ese hecho, son buenas. Lo que es malo es a veces el uso que se hace de ellas. Y ojo, antes de satanizar, de demonizar todos esto, todo estos medios, todos estos entornos, todos estos dispositivos, Respiremos profundo y miremosnos. Si no nos ofrecieran cosas buenas, no las estaríamos utilizando como adultos. Vale, entonces respiramos hondo y hay que, hay que ver de forma objetiva que nos ofrecen muchas cosas positivas y que tienen cosas negativas que hay que intentar trabajar y hay que intentar proteger. Vale. Y ya por último, por Dios, eh, todo esto se aprende. ¿Vale? Todos estamos aprendiendo continuamente a interaccionar con personas, con gentes, con entornos, con ámbitos, con dispositivos, con redes. Estamos aprendiendo y estamos creciendo. Exactamente igual que nuestros chavales necesitan aprender y crecer en estas realidades, necesitan ganar competencias en estas realidades, también nosotros necesitamos seguir aprendiendo y desarrollando competencias. Y ojo que este tema va muy rápido. ¿vale? Tenemos que estar atentos a estas realidades. Yo me he abierto perfiles en redes sociales solo para saber qué son, no porque me atraigan ni me gusten. Solo por ver qué se cuece y cómo se manejan. Nada más. Y no las he vuelto a usar. ¿Vale? Según van Se van abriendo redes, se van abriendo servicios, yo cojo y me doy de alta solo para saber de ese tema. Más que nada porque... Vamos a ver, a mí no me gusta nada el fútbol, de verdad, no me gusta nada, no, no me atrae, no me gusta, pero tengo la suerte o la desgracia de que mi segundo hijo es que le encanta. Bueno, pues algo hay que saber, algo hay que saber de fútbol, ¿sí? Pues exactamente igual. De esto, exactamente igual. Tenemos que seguir creciendo y aprendiendo. No nos, no, no nos quedemos obsoletos, no renunciemos antes de haber perdido la batalla. Estamos obligados a crecer y aprender con ellos, ¿vale? Tener en cuenta que somos guías, somos modelos, somos compañeros de viaje, también en lo digital para con nuestros hijos. ¿sí? Y bueno, pues eh, hasta aquí hasta aquí ha llegado el tema. ¿sí? Voy a dejar de compartir la pantalla. Eh, y bueno, daros pie a lo que queráis. Yo no sé si hay preguntas o si no hay preguntas. Si lo que vuestra, Estoy a vuestra entera disposición. Bueno, Jesús, muchas gracias. Por tu presentación, ha sido súper interesante, la verdad. Eh, yo creo que has conseguido tu objetivo, que, es que, que era el, el reflexionar sobre, sobre el uso que damos a las tecnologías y, y también sobre qué es realmente ser competente digital. ¿no? Eh, que no solo es saber usar un dispositivo tecnológico, sino que también es tener esas habilidades específicas y, y ser usuarios libres, que eso, eso uh -huh. me ha gustado mucho. Que pues eso genera ese espíritu ese espíritu crítico ¿no? en nuestros hijos e hijas. Eh, ¿Sí? Ahí estamos. <risa> pues aquí vas a comentar algo. Uh -huh. Vale, eh, nada, simplemente destacar, me parece también bastante impactante eh, el hecho de que, de que somos muy inconscientes, de que realmente delegamos toda nuestra vida, pero toda, iba a decir prácticamente, pero es que es toda, porque al final... Eh, desde las tareas del hogar hasta es que to satisfacer todas nuestras necesidades básicas, todas. Sí, sí, estamos absolutamente rodeados. O sea yo, yo el día que me enteré que la aspiradora estaba trazando un mapa virtual de mi casa, digo, vamos a ver si quiero una aspiradora así. O sea, <risa> Total. Esto, esto es preocupante. de ¿Dónde estará el mapa de mi casa? ¿no? En Silicon Valley, ¿no? Entonces, eso, bueno. es, eso es, qué alcance <risa> tiene y a, dónde, y a dónde llegan luego esos datos, claro. <risa> Eh, pues sí, sí, súper interesante sobre todo eso, generar conciencia y, y no ser, y pues no dejarnos llevar así pasivamente ¿no? uh -huh. eh, nada, luego destacar también el, lo que has comentado sobre los nativos digitales me, me ha resultado muy interesante y no, no lo había pensado nunca así, pero es, es que es muy cierto el, el hecho de que al final, pues eso por el simple hecho de nacer eh, rodeados de tecnología, pues no tiene por qué saber eh, cómo usarla bien y que luego encima de eso que les regañamos y, y que esperamos damos por supuesto que, que puedan ser esos, esos usuarios competentes que al final es que si no les hemos enseñado cómo van a serlo. Uh -huh. Totalmente. Y bueno, nada, sobre todo eh, finalizar resaltando eh, pues esa pregunta ¿no? de, eh, de, que, de preguntarnos si, si somos realmente competentes digitales y deberíamos formarnos más como padres y madres. Y, y bueno, esa importancia que, esa responsabilidad ¿no? de, de ser sus referentes, y, y bueno, y que al final no podemos depositarla en ellos. Y pues nada, eh, eh, recordaros que bueno, os hemos dejado eh, el enlace al recurso que has mencionado Jesús de, uh -huh. de ese autodiagnóstico tan necesario para, para darnos cuenta de si realmente tenemos según qué, por qué competencias digitales. Te hemos dejado en el, en el chat el enlace, ¿vale? Por si queréis eh, haceros ese autodiagnóstico tan necesario. Y, y bueno, nada más, solamente, como ya nos pasamos bastante de tiempo, no sé si a ver si estáis a tiempo eh, de hacer alguna preguntita, si os surge en el chat y si no, eh, pues podemos finalizar. Eh, ya en breve, solo recordaros, mm, eh, bueno, animaros a completar el reto del curso eh, para, para poner en práctica todo lo aprendido hoy y a lo largo del curso y, y tenéis eh, como fecha límite hasta el 24 de febrero, ¿vale? Recordarlo. Y nada, la sesión se ha grabado, podréis visualizarla en breve en el campus y, y poco más que mucho ánimo con el resto del curso. Muchas gracias por vuestra participación, por vuestra asistencia y muchas gracias a ti, Jesús. Por supuesto, no sé si quieres añadir algo más. Nada, oye, que, que mucho ánimo, que nadie se me deprima. Yo, la verdad, cuando la primera vez que me pasé a mí mismo el, el test de, de competencias digitales, oye, eso que me dedico a estas cosas, ¿eh? pero la primera vez dije, Dios mío, lo que tengo yo que tengo que ponerme las pilas ya, ¿no? Cuánto pero, me queda, ¿no? Hombre, que de repente te hace consciente de cosas que no habías pensado. Espero que nadie se me deprima, que todas estas cosas se desarrollan, hombre. ¿no? Nada, eso es, eso es. Y por suerte tenemos, tenemos recursos para, para aprender y seguir creciendo. Así que nada más, entonces, muchísimas gracias a todos y todas y, y, y mucha suerte con el curso. Un saludo.